Comenzamos. <ríe> Sabes, hay a veces la oportunidad de poner altares en estas fechas. Digo, no todas las personas tienen la misma capacidad monetaria para poder colocar altares para poder poner una ofrenda, porque a fin de cuentas es eso, una ofrenda, al día de... al día de... bueno, en el Día de Muertos, una ofrenda precisamente a tus muertos, a las personas que tú quieres, a las personas que tú aprecias, personas que son familiares, personas que son amigos, conocidos inclusive. En esta ocasión vamos a preparar algo eh, especial porque uh, voy a ponerles un poquito de contexto cómo se da esto y luego ya van a ver el por qué estamos haciendo esto. Resulta que Facebook eh, normalmente nos o concede a determinados creativos, a determinados creadores la oportunidad de de recibir estrellas de eh, subir contenido ya sea gaming sobre todo actualmente es más gaming a través de la plataforma que es eh, de stream de eh, transmisiones sin embargo actualmente ha estado empezando a colocar algunas cuantas no precisamente trabas sino ha empezado a colocar determinados parámetros con los cuales nosotros tenemos que cumplirlos para poder seguir transmitiendo y tener esos mismos highlights eh, para poder continuar con ustedes así es que de vez en cuando o más bien a partir de ahora no solamente vamos a transmitir los días viernes los días viernes va a ser memorias de un igual y los días miércoles vamos a tener unas mini historias muchísimas gracias Liz muchas muchas gracias Vamos a tener unas mini historias, eh, una historia sobre todo, nada más una, más que nada para cumplir con los tiempos de eh, que nos pide, que nos exige Facebook. Vamos a tener esas eh, historias pequeñitas para contarles, para relatarles un poco y a veces en algún otros días eh, para hablar de cualquier otra cosa. Pero por ahora queremos inaugurar esto que, ¿cómo habíamos quedado que se iba a quedar? ¿Un abuelitos ¿Un Abuelitos eh, Aluches eh, ¿Cómo era el otro? Chaneques Chaneques Chanequeando uh, Chanequeando No sé eh, cómo <ríe> es eh, Va a ser una transmisión muy pequeñita eh, Queríamos ponerle un nombre adecuado Para esto Si es que gustan Pueden Mandarnos sus propuestas de nombres Y vamos a poner como esa Esa eh, Sección pequeñita De historias pequeñitas de terror Ah, Y estas son Estas historias solamente van a ser subidas a este, YouTube para que también se suscriban, para que también eh, puedan estar ahí escuchando las demás cositas y no van a estar eh, mucho tiempo aquí en, en Facebook. Así es que eh, ustedes propongan eh, el nombre y ese se le va a quedar. Así es que después de este contexto es precisamente eso. Estamos haciendo estas transmisiones y mejor para ustedes, van a escuchar más historias, van a tener eh, no que esperarse tanto, van a tener una pequeña probadita a la mitad de la semana y ya el viernes vamos a tener ya de manera más continua Memorias de un Nahual para... Muchísimas gracias, Safira, para, por las estrellitas. este Muchas gracias para poder estar con ustedes eh, en la transmisión completa, que serían como dos horas y algo. Igual nos están diciendo si es que hay la posibilidad de eh, dividirlas, porque a algunas personas se les hace increíblemente pesado escuchar. Por ejemplo, la transmisión anterior fue de de este de tres horas, por bueno, la completa fue tres horas? tres horas y media más o menos. Fueron como tres horas veinte la, la transmisión de, del especial de Día de Muertos. Eh, después se le quitó, bueno, cuando se editó se le quitó como... 40 minutos más o menos que andábamos divagando y se subió a Spotify a um, el programa completo. Pero hay personas en YouTube que me están diciendo muchísimas gracias, Coralanqui, Yandros Tolsers. Creo que se pronuncia así. Este. Sí. Eh, se nos han pedido, al menos en YouTube, que las dividamos. Entonces no sé si es que eh, les gustaría. Uh, que, se, que se pudieran dividir las historias. O sea, que no se subiera el capítulo completo, sino que fueran historias divididas. Para que puedan irlas seleccionando. Y ya los capítulos completos. Pues evidentemente a Este. A Spotify. Y bueno. Eh, mientras ustedes vayan pensándole. ¿Cómo les gustaría que, que se llamara la, las transmisiones? Muchos han dicho que en abuelitos, uh, Me gustaría como algunos elementos. Eh, del folclor mexicano nahuales eh, aluces eh, adrianes eh, que te gustas, las Iguas, xtabais eh, de todo no eh, hay chingo de opciones entonces ustedes díganos y eh, ahí la tía Clau va a andar chicando, muchísimas gracias mi buen David Islas muchas gracias por tu, tu este tus estrellas también eh, que la tía Clau los anda chicando, ella los va a andar revisando porque yo me pendejo muy cabronamente viéndolos este las, las respuestas y ok a lo que les trajimos así es que por lo pronto disfrutan de esta mini historia de algo que sucedió relativamente poco hace poco pero es algo que nos habían estado contando muchísimo eh, muchos amigos nos andan contando sus experiencias lo cual también es bueno que hiciéramos también de vez en cuando tener como un ratito de experiencias ante estas cosas entonces podrían también mandar un inbox eh, contándonos o oh, en su defecto si nos mandan un correo electrónico eh, con su historia eh, podríamos ya leerlo redactar un poquito con obviamente con su permiso y mencionarlos en estos espacios pequeñitos para todos ustedes así es que muchas gracias por estar por acá uh, el correo electrónico es igual mi este el nombre que utilizo el nombre artístico danjaelart.com. Pueden enviar la, las historias que quieran ahí. Y ya las estaremos incluyendo poco a poco. ¿Ok? Así es que comenzamos con esta partecita, aún sin nombre, con el nombre aún por definir, pero para todos ustedes viene de las de acá. Y para ello tengo acá junto a mí, mientras está leyendo los comentarios, a la tía Clau. Hola bebés, ¿cómo están? Ahí estoy dándoles amor desde los mensajes. <risa> Eso, eso, y ok, ok, bien, entonces, así que comenzamos, hijos de la yugularda que es, <risas> chiquilabria, no mames, este, comenzamos, así es que, bien, lo que les comentaba hace ratito, lo que les comentaba mucho antes de iniciar como esta explicación, es que precisamente en estos días eh, es muy incierto, ¿no? Lo, lo que nos vamos a. Noches de la en No, es. A ver, vamos desde de la, de la base también para editarlo. Para editarlo después de al momento que se suba. Bienvenidos al programa de Aún Sin Nombre. Parte de Memorias de un Nahual. Eh, si es que están escuchando esto después, eh, ya habrán elegido totalmente el nombre. Estamos transmitiendo en vivo ahorita, en un miércoles, ya casi llegándole a la medianoche. Y estamos agradecidos que nos estén escuchando. Esto solamente va a ser subido a YouTube. Sí, a YouTube, perdón. Si es que estás en YouTube, no olvides eh, dejar tu pulgar arriba, suscribirte también al canal. Si es que no lo has hecho, también... Chicos, si es que están escuchando y no se han suscrito, estamos en YouTube, pueden buscar como Danjael Art eh, o Memorias de una UAL, o un automático van a encontrar el canal para que se suscriban. Ahí denle también clic a la campanita para que les avise cuando se suben nuevos videos. Y en esta ocasión venimos a contarles una pequeña historia de algo que pasó relativamente hace poco y envuelve mucho parte de ese misticismo que llega cuando uno le pone... Ese altar, cuando uno pone esa ofrenda a, a la gente que quieres, a la gente que estimas, a los amigos, a las personas que estuvieron contigo, que convivieron contigo, pero tristemente tuvieron que eh, pasar al otro lado, fallecieron en diversas circunstancias, pero tú le recuerdas cada año. Le recuerdas, muchísimas gracias, José, muchas, muchas gracias. Tú le recuerdas cada año, poniéndole... Una ofrenda. Recientemente eh, las ofrendas han ido cambiando, se han ido modificando conforme ha pasado el tiempo. De algunas más tradicionalistas, de poner únicamente fruta, flores, sal, alguna cruz en esa parte, incienso, no tiene que faltar el incienso, alguna cruz de tierra, algún camino que de de, flor, de pétalos, de flor de cempasúchil que va llevando directamente de la puerta al altar, un par de cañas cruzadas. Aparte de todo esto, hay gente que coloca la fotografía del difunto en la ofrenda. Mucho de esto también eh, ocupa la película Coco para contar un poquito de esa historia, para decir que ellos son los recordados. Es tradición data desde hace muchísimo tiempo, en donde se le coloca al, al, al familiar no para dar un, un toquecito de decir esto lo hacemos por esta persona o en su defecto poner algún objeto de la persona en cuestión. No es para nada malo, pero en estos tiempos es un poquito más difícil sobre todo porque los, los tiempos están un poquito más, más, más cabronzones, pero sin embargo hacemos todavía lo posible para poder estar con ellos para poder hacerles saber que no lo hemos, hemos olvidado. Dentro de este marco de todas las cositas que, que se les coloca, que se les pone, hay algunas personas que arman de verdad unos altares bellísimos, unos altares muy hermosos de muchísimos pisos, todo dependerá de las posibilidades de la persona sin embargo, insisto se le pone siempre el recuerdo de alguien ahí, para que lo vea para que esté con ellos la imagen y ellos puedan venir aquí y disfrutar de nuestra compañía de estar en esta casa que también es la de ellos y poder convivir en una ocasión un amigo mío me comentó que en su casa la familia completa no escatima al colocar los altares. Dice, si tú llegaras a verlo, es, es cabronadamente grande, cabrón. Es muy bonito, pero al mismo tiempo también es muy triste. Es de verdad muy, muy, muy, muy triste porque... Es casi todo un piso entero de fotografías de nuestros muertos, cabrón. Nuestro altar consta de cuatro pisos y uno, el de en medio, está dedicado completamente a tener la foto enmarcada de nuestros muertos. Dice, hay diferentes fotos en las mejores que salen. Porque uno nunca se toma fotos en esperanza de decir, esta foto es la que van a utilizar para mi altar, para ponerme, para recordarme, sino simplemente las tomas casuales. Y más hace mucho que no tenías la oportunidad de ver la foto inmediatamente, tomabas la foto y esperabas que fuera lo que Dios quisiera, ya que llegabas al, al <risa> ya que llegabas al, al centro fotográfico que era donde te revelaban estas pues de repente veías que estaban movidas, estaban mal enfocadas, estaban una infinidad de cosas, no de repente tu dedo había quedado a la mitad de la foto, pero esas eran los recuerdos que teníamos, y álbumes, un chingo de álbumes. Entonces este amigo me dice, es que, o sea, sí, está muy bonito, pero lo hacemos de ese tamaño porque nuestros muertos son muchísimos, tenemos un piso completo. Eh, dice, dentro de la cantidad de familiares que tenemos ahí de las fotos que tenemos aunándole a la última que fue la de mi tío quien falleció recientemente suman en total cerca de 42 personas y más mi tío son 43 43 familiares a los que le ponemos la ofrenda y tú dirás ¿Cuál es la parte más eh, difícil de todo esto? Y esto me dijo, tal vez tú no lo creas. Tal vez tú no, no llegues a pensar que esto sea por eso mismo. Pero me tocó conocer al menos a la mitad de las personas que están ahí, cuando menos. Hay algunas que yo estaba muy pequeñito y no alcancé a conocerlas, mis bisabuelos mis abuelos tampoco llegué a conocerlos, algunos de mis tíos, pero a más de la mitad de las personas que estaban ahí, sí las llegué a conocer. Dicen, mi familia ha tenido una cantidad enorme, pero de verdad enorme, de historias en accidentes trágicos, historias que no han quedado muy bien, Historias donde uno tenía pues las ganas de llegar a Navidad a convivir con la familia. Sin embargo, el carro se salió de la carretera, los chocaron. Eh, cuando se estaban preparando para que alguien se cayó de las escaleras. Créeme, es una, una cantidad de, de familiares que han fallecido de maneras más o menos similares. lo que me causa mucho problema, lo que me causa mucho conflicto es de que si te das cuenta yo soy el más alto de la familia, entonces a mí me encargan que me estire para poder encender las velas y en algún momento te voy a invitar para que tú veas cómo está dispuesto el altar completo pero pasan algunas cosas que de verdad me sacan muchísimo de pedo porque la neta no sé cómo es que se llega a dar. Pero quisiera que tú lo vieras. En ese momento, él me invitó. Me invitó muchos, muchos, muchos días antes de que fueran eh, días de muertos. Y le dije, va, va, va. No terminó de de contarme la historia en ese momento porque necesitaba que yo viera todo eso eh, pues más que nada que lo me, me tocará verlo de de cerca y darle una explicación si es que podía a las cosas que estaban sucediendo ahí llegó el día de verdad la ofrenda es increíble, si concursara de verdad tendría asegurado un muy buen lugar si hubiera algún concurso de ofrendas es increíble, todas las cosas todos los detalles que le ponen a los, a los niños les ponían los juguetitos eh, se veía muy cabrón porque todas las, las fotografías que tenían ahí puestas justamente enfrente tenían una vela y cada una de ellas tenía un objeto del familiar. Entonces era fotografía enfrente una vela y enfrente de la vela un objeto del familiar en cuestión. Eso personalizaba un poco más todo eso. Yo llego, me presenta y me dice, mira, esta es la ofrenda que traemos? Deja, bueno... Tal vez para ti sea extraño, pero al menos deja que te explique un poquito. Aquí sabemos que ellos vienen, entonces saludamos, ¿no? Yo así, ok. Ya llega él, pasamos, donde está la ofrenda? Yo me quedé impactado al verla, la ofrenda tan grande. y Llega y empieza a saludarlos. Muy buenas tardes, eh, ¿cómo están? Espero estén disfrutándolo de, de, de la comida. Eh, por favor, no, no se molesta con nosotros, simplemente vamos a estar para acá. Eh, pero quiero que lo conozcan él es eh, Daniel y viene a estar y convivir un momento con nosotros él estaba hablándole a la ofrenda y yo nada más viéndolo y voltando a ver a la ofrenda como si la ofrenda fuera a responderme casi casi de verdad me da un pequeñísimo microinfarto cuando después de decir eso, una de las mandarinas que estaban ahí, rueda y se cae a un ladito, y fue de fuck it, en serio, y me acerco y veo que están muy mal apiladas las, las mandarinas, entonces fue pues, de bueno, ok, coincidencia o no, simplemente coincidencia o no, simplemente pudo caerse y ya, a la chingada. Le digo, eh, ok, eh, coméntame. Bueno, yo saludo así, hola, buenas tardes, noches, espero estén comiendo. Y eh, completamente. Yo me acerco y le pregunto a este güey, oye, cabrón, Ey, pinche paco, güey, no estás malo. Cuéntame cuál es el problema que dices que tienen. Y dice así: ok. Mira, enfrente de cada una de las fotos de ahí. Hay una vela, está en su vasito, está en todo eso. Todas las velas se compran por caja, porque si te das cuenta son un chingo. Entonces todas se compran al mismo proveedor por caja. Cada una de ellas debe al menos tener la misma cantidad de cera y como se hacen en producción, no son artificiales, y me saca mucho, mucho, pero de verdad, me saca mucho de onda el que algunas velas se consuman más rápido que las demás. Entonces quería preguntarte si es que tú puedes ver o notar algo extraño. Y le, dije, uh, le dije, pues está raro solamente. no Hay muchísimas cosas que afectan el que las velas se vayan consumiendo a diferentes tiempos, pero... Así que tú digas algo que sea como tan disparejo, no lo sé, deja, podemos revisarlo. Me dice, sí, es que no todas se consumen igual. Yo dentro de mi cabeza pensé, ah bueno, algunas eh, pudieran ser que te gusta un centímetro más abajito que la otra, o una que se consuma dos, tres centímetros más o se vuelva un poquito más líquida. Eh, yo esperaba realmente eso, hasta que me dice, mira, él es Rodrigo, es uno de mis tíos eh, más cercanos, porque era como el consentido de mi mamá. Entonces cuando, cuando él fallece fue porque quería que nos viéramos en Navidad eh, acá, pasando, de verdad, pasando Nochistlán, eh, un trailer se queda sin frenos y lo impacta directamente, lo aplastó completamente contra el cerro porque el tráiler se quedó sin frenos y venía en una curva, el tráiler se va contra, contra él, impacta directamente y quedó hecho una mierda el puto carro. Es eh, muy feo cómo quedó llamaron a, a mis familiares por, para que fueran a identificar el carro y cuando llegaron, dice mi mi mamá y mi papá, cuando fueron a verlo se quedaron impactadísimos porque pareciera que el, el pinche camión donde, donde venía una persona que evidentemente no tuvo la culpa eh, fue una falla mecánica y yo lo entiendo así Dejó como si tú hubieras pisado una lata de de refresco. El, el carro, o sea, se veía tan frágil el pinche carro aplastado ahí. Me mostraron fotos de eso, pero tuvieron un poquito la crueldad de hacer que mis papás fueran a identificar las placas. Y más allá de las placas, que fueran a identificar que fuera mi tío cuando mi tío era una masa de carne, cuando mi tío era únicamente algo completamente irreconocible. Se dice que a veces tienes que ir a recoger el alma de la persona cuando sufre un accidente, que su alma queda vagando directamente por ahí, y necesita a esa persona que vayas, recojas el alma con una veladora encendida y te la lleves directamente a donde van a ser las Ezequias. Pero en esta ocasión, por lo álgido que fue, por las fechas y más, no hicieron eso. Le dio ok. Y esta es la vela de mi tío. Me acercó, nos acercamos. Estaba la fotografía del tío. Estaba un collar. Dice, Este collar se lo... Se lo habíamos visto en muchas ocasiones. Pero él era muy... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Muy... Faramayoso. Le gustaba ponerse muchísimos collares. Le gustaba ponerse muchas cosas de oro. Entonces... Este collar era uno de los que más le gustaban y los tenían aquí. Esta es la vela. Yo me acerco, lo analizo y así de ok, bien, están pues casi iguales. O sea, si. si acaso la diferencia es como tres centímetros más, este, más abajo que las demás velas, no encuentro problema. Y él me dice, esta vela que tú ves aquí que dices que tiene tres centímetros más abajo, es la cuarta vela que le ponemos. Mientras todos llevan una sola vela, él lleva cuatro en la misma cantidad de tiempo. Todas las demás se pusieron desde antier y ahí van esta que le puse a mi tío lleva desde la mañana y estoy más que seguro que para mañana en la mañana ya se habrá consumido totalmente. Y yo así, ok, no, no esperaba realmente eso. Dice, sí, y aparte, pues mi tío me dice que que su hermano, o sea, la persona que falleció, eh, no, le, no le gustaba andar pensando en cosas de la muerte. Siempre le aterraba muchísimo. Pero, dice, es una de las cosas que me sorprende más, que hayan sido tantas, tantas velas, y que no encuentro ninguna explicación al por qué todos los demás llevan una sola y él lleva ya tantas. Son cuatro. Le digo, ok, eh, así como lo cuentas, estoy totalmente confiando en tu palabra de que me dices que llevan cuatro. Y se me queda viendo, dice, no, ¿sabes cómo te puedo eh, hacer ver que fueron cuatro? Digo, ¿por qué? Dice, mira, a un costadito, aquí, un costadito del altar. Y sí, a un costadito del altar estaban los cuatro vasos de veladora que ya se habían gastado. Dice, otra de las cosas que me sorprende mucho es que si te das cuenta, salvo alguna que otra que está medianamente ahumada, la, el, el vaso. El primer vaso se rompió. Y todos los demás vasos están increíblemente chamagosos, están cenizos. Y se ven muy, muy mal. Quiero saber qué es el por qué está así. Mira, que yo sepa. Eh, hay personas que no tienen un descanso completo entonces necesitan hacerle alguna misa o todo eso si es que seguimos como la tradición común de, de un alma que, contiene, que sigue un descanso ¿no? que trata de buscar un descanso que no tiene um, tantas penurias en este mundo porque ya acabó su tiempo y lo entiende que no queda con pendientes Me dice, pues sí, pero. O sea, de lo que me dicen es que nunca fueron a recoger su alma. Posiblemente sea eso, pero. Realmente yo. Uh, no sabría decirte más, cabrón. Pues deja, veo qué se puede hacer. O deja, investigo un poquito más al respecto. Pasaron. Tres días más. Hasta que yo lo volví a ver. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice: nada, cabrón. Este, pues le comenté a mi mamá. Mi mamá se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo al momento que Que, que le comenté así: de no, pues hay que hacer una misa, hay que hacer esto, aquello, hay que ir a recoger el alma de ir a recoger hasta donde falleció él. El alma de mi de mi tío. Dice, se molestó. No, no, no le gustó la idea. Pero, pues, ya quitamos la ofrenda. Le digo, ¿y qué pasó? En total, se gastaron siete velas. Siete veladoras completas. Y fue de, ok, si son un chingo. Dice, todos los demás se llevaron una sola veladora, cabrón. Mi tío se llevó siete. Digo, pues, cabrón, para el siguiente, ponlo pinche Sirio Pascual, no mames, güey, para que no se gaste tan rápido. <risa> y de, estábamos riendo y todo eso. Estábamos en su casa. Eh, porque íbamos caminando para su casa. Estábamos afuera de su casa cuando le dije, pues, ponlo un Sirio Pascual, pendejo. No les miento, nos azotaron la puerta. Justamente cuando dije esa pendejada, nos azotan la puerta así de, oh, la madre. Y, y puede güey ¿qué pedo? Dicen, pues igual le fue el aire, ¿no? Ya abrimos, eh, pasamos. Y estuvimos ahí platicando un ratito y me dicen, pues la neta, yo sí quería a mi tío, cabrón. Y lo digo para que encuentre descanso, para que encuentre paz, ¿no? Y sobre todo, pues para que... No sea como la cosa rara del altar. En eso estábamos platicando eh, de esas cosas y de repente apareció su, su hermana, apareció esta Marta. Y se me queda: Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo: Ah, hola, Marta. Este, buenas tardes, ¿no? Me saludó y todo eso. Dice: Te está diciendo de mi tío, ¿verdad? Le digo: Sí, me está, me está hablando acerca de lo de tío de, lo de las veladoras. Dice: Ah. Mira, yo te voy a comentar algo que me pasó hace unos días y no se lo he comentado a la familia porque sé que les entraría como el miedito y pues afortunadamente ya quitaron el altar y no quiero que les, les haya dado como esa cosa, ¿no? Yo, ok... Mi hermano sabe que me da mucha sed en las noches. Dice, primero porque pues, ustedes saben que estoy muy gordita y me dio diabetes. Entonces una de las consecuencias de la diabetes es de que te da muchísima sed en las noches. Muchísima, cabrón. Dice, yo constantemente me levanto y me bebo un vaso de agua y a veces... Eh, teníamos una jarra, pero nuestros gatos la tiraron. Entonces, eh, ya no tenemos la jarra de, de, de cristal que antes teníamos. Entonces, si me termino mi vaso, sigo con sed y bajo. Dice, en estos días, bajé por un, un vasito y dice, como siempre, eh, paso a un costado del cuarto de la ofrenda, dice el... Siempre está abierto, ves que ahí no tiene puerta. Y como siempre lo saludo. Buenas noches, espero que estén comiendo rico. Dice, pero al momento de que yo pasé, volteo. Y veo que una de las veladoras está apagada y es la de mi tío. Y dije, qué raro, está apagada la, la, la veladora. Y me acerco, ves que tenemos unas varitas para poder encender las, las veladoras de nuevo y dice estuve ahí y todo está, todas las luces están apagadas pero cuarenta y tantas veladoras hacen que el cuarto se sienta calientito hacen que el cuarto se vea bien iluminado pero cuando entré al cuarto sentí muchísimo frío sentí demasiado frío y aunque quería como proseguir a lo que realmente era a lo que entré al cuarto que era volver a encender la veladora sentí que algo no estaba bien sentí que algo estaba mal en el sentido de que alguien estaba ahí. De esas veces que tú mismo sabes que, que alguien está viéndote, como que te sostiene la mirada, que hay algo por ahí. Dice, sí, yo nada más llegué hasta donde estaba el al altar y sentí muchísimo frío. Y la, las velas, eh, la llama de las demás velas estaba muy bajita. Como, como de esas veces que es menos de un centímetro de de alto y no ilumina mucho me dio pues bastante miedo que al momento que quise voltearme para salir por, por la puerta principal volteo y veo en una de las esquinas un bulto negro un bulto grande y por grande es que estaba encorvado porque era más alto de lo que mide aquí el cuarto. El cuarto mide que te gusta 2 metros 40, 2 metros 60. Y esa cosa estaba encorvada. Estaba gigantesca esa cosa. Y yo solamente veía como... La silueta, pero era, era una especie de bulto negro que estaba ahí. Dice, me dieron muchísimas ganas de gritar, pero la voz no me ayudaba. Por más que quise o intenté gritar, la voz no me salía. De la misma manera en la cual quise correr y las piernas no me obedecían para nada. Dice, sí, yo solamente cerré, cerré mis ojitos y empecé a rezar, empecé a pedirle a mis familiares que sé que estaban ahí, si es que podían hacer algo. Y te juro que volví a abrir los ojos en la espera de que esa cosa ya no estuviera ahí. Y volví a verla. Tú tienes la esperanza de que de repente sea como de esas malditas apariciones que de repente estás en tu cama, cierra los ojos y los vuelves a abrir y esa chingadera se esfumó. Tal vez te da un poquito de miedo, pero sabes que ya no está ahí. Cierra los ojos esperando que esa cosa desaparezca. Pero cerré los ojos y dije, al abrirlos ya no va a estar. Y se siente culerísimo. Que ahí siga esa chingadera. No sé cómo diablos le hice. Pero agarré fuerza de no sé dónde. Y me salí de la habitación como pude. Dice, no sé cómo di los pasos porque dice sé que no levanté. Tanto los, los pies, al, al dar los pasos, yo sentía que me pesaban, que las piernas no me respondían. De verdad, casi sentí que me iba, que iba arrastrando los pies. Pero logré salir de la habitación. Y al momento que salgo de la habitación, nada más escucho cómo se ríen ahí dentro. Escucho cómo se ríen estando ahí dentro no quería pero a veces tu mismo cuerpo atenta contra ti es una pinche manera culera que tiene el cuerpo de decir no hagas esto y lo hace no voltees, y en automático volteas, porque eres un pendejo, cabrón. Volteé en ese momento para ver, o asomarme tantito, a ver si es que todavía estaba ahí. Y me asomé, cabrón. Y no había nada. Ya no había nada. No estaba el punto. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que todas las velas, incluidas la de mi tío, estaban encendidas. No sé realmente Si es que mi tío es el que siempre nos venga a visitar, cada año. Pero siempre. Y a raíz de todos estos años, y hasta la fecha, porque hace poco hablé con ellos, sigue siendo que en días de muertos colocan su ofrenda en espera de que vengan sus familiares. Pero hay alguien que siempre viene, y al parecer... Ocupa el hogar de su tío. Cada día de muertos. Uno les pone velas. Les pone incienso. Les pone poquito de copal. Les pone fruta y espera lo mejor. Espera que vengan ellos. A convivir de nuevo con nosotros. Pero uno nunca sabe. La puerta... Tan abierta que deja Para que cualquier persona venga Cualquier ente venga Cualquier cosa venga A suplir A la persona para la cual dejamos la ofrenda No tengo idea De qué sea la cosa que viene Y reemplaza a mi tío y convive con nosotros en estas épocas. Pero no es mi tío. No lo es. Y esa es una de las historias que quería contarles ahorita. Realmente es la historia que quería contarles ahorita porque... Según dicta la tradición no se debe quitar el altar hasta que la última vela se consuma, porque es indicio todavía de que siguen aquí. El portal, por decirlo de alguna manera, todavía no se cierra, porque están enlazados a las velas que quedan. Entonces tienes que esperar a que la última vela se consuma. Entonces ya puedes quitar el altar, ya puedes quitarlo. Y pues ocupar ese espacio. Nosotros no lo hemos quitado todavía. Hay personas que lo hacen. Hay personas que tienen diferentes tradiciones y se entiende. Pero me quedó esa duda y le pregunté a mi cuate. Le dije, güey, ¿sigues eh, haciendo eso? Dice, sí. Le pregunté, oye, ¿y de tu tío sigue teniendo esa misma bronca? Y me dice, sí. Sí, cabrón, mi mi tío sigue teniendo eso, dice, el año pasado eh, el vidrio con el que estaba su retrato se, se rompió como si alguien hubiera puesto un dedo y lo hubiera presionado muchísimo el vidrio, se cuarteó así, eh, sin que nosotros le hiciéramos nada, se sigue consumiendo una cantidad de velas enormes y... Tú sabes que nosotros hacemos un mole únicamente ese día eh, para ellos. Después lo quitamos, sobre todo por los gatos. Dice, pero lo quitamos. Y en este año le dejamos el mole y todo eso. En espera de que pues, evidentemente el gato no se lo chingara. Eh, pasó el día, se lo quitamos. Eso me lo fue diciendo hace... Horas. Se lo quitamos y... Pues para no desperdiciar, pues nosotros también lo comemos. Dice... Mi papá tenía ganas de un molito, entonces pues lo agarró y... Le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? No, no presta atención. Sí, ya sé. Están ahí en el altar. Están moviendo cosas. Este Dice mi papá... Pues, Caléntalo, ¿no? Dale una, una recalentadita. Dice que mi mamá lo, lo iba a poner de nuevo a calentar en un poquito de una ollita y lo iba a poner. Y dice, empezó a desmenuzar el pollo para no dejarlo con todo y, y eh, el hueso. Y cuando mi mamá se da cuenta, por dentro estaba totalmente putrefacto esa piernita de pollo. Estaba podrido por dentro. Dice, ella lo abrió y dice, estaba verde, cabrón. Estaba feo, güey. La pieza que se le había quedado justamente enfrente de donde estaba la foto de mi tío, se había putrefactado por dentro. Entonces, hasta la fecha no sabemos qué cosa es la que viene por mi tío. O en qué quedó mi tío. Así es que tengan cuidado para el siguiente año. Uno nunca sabe con quién está conviviendo. Y bueno, chicos, esta fue una historia para todos ustedes. Un poquito larguita, pero quería compartírselas de este ya pasado día de muertos para todos los que ponemos ofrendas ahí en el altar. Espero les haya gustado. Espero les haya dejado pensando un poquito eso, de a ver a quién le dejamos la puerta abierta. A ver a quién le dejamos un espacio ahí. Y sí, eh, ahorita estábamos platicando y se escuchó algo allá afuera. Eh, esos tres pendejos están acá, los tres gatos están aquí. Entonces no fueron ellos, la clave está aquí a un lado mío. Yo estoy aquí y sonó. De que la editorita voy a asomarme a ver qué tal. Ya, pa' que todos estamos muertos. Ajá, ya sé. Y está raro porque el rabio está en su caja. Blackie está aquí. Y el gordito está abrazando mi nutria. Ajá, una nutria de peluche y la clavo está aquí al lado. No hay nada más ahí. Y sonó perfectamente acá, acá afuera. Ahí entre mi cuarto, yo creo. Bueno, Dónde está el estudio y, y. de aquel lado, ahí en la cocina. Entonces vamos a ver qué, qué tal. <ríe> Ay, ah, sí. Pero bueno. Ahora sí, chicos. A mimir. A, a descansar. Pasen una muy bonita noche. Nosotros nos retiramos, yo voy a seguir trabajando y esta fue una historia rápida, parte de las intervisiones que vamos a tener con Memorias de Nahual, que van a seguir siendo los viernes a las nueve de la noche, pero ahorita es eh, una ocasión que como ya les comentamos van a ser especiales, entonces sigan eh, pensando los nombres, de cómo se llamó esta o cómo se va a llamar esta sección para, para agradecerles muchísimas gracias Dalmita Muñoz muchas muchas gracias por tus estrellitas un besazo también para ti Bash para Aldo Crist un, besos, un besote un fuerte sote chingados y para todos ustedes gracias por haber estado con nosotros por haber aguantado un ratito la, la historia por acá y por andar echando desmadrito aquí en el chatcito. Gracias por convivir con nosotros de la misma manera como estuvieran conviviendo con sus familiares hace poquito en este Día de Muertos. Y sí, esta historia se va a subir a YouTube. Entonces búsquenos en nuestras redes sociales. La tía Clau aparece como. Ah, en Twitter como Stars Cherry. Y en Instagram como Cloud Stars. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Danjael Art. O arroba Danjael eh, Ya sea Facebook, Twitter, Instagram. Eh, de preferencias es que buscan, pueden buscar en YouTube como eh, Memorias de Nahual. En automático les va a salir el canal. No se olviden suscribirse. Eh, llevamos sobre los 3000 y algo suscriptores, vamos a hacer un poquito más grande la comunidad por allá en Twitter también he estado subiendo algunas cuantas cosas, en Instagram también, estamos por ahí bastante activos si se han dado cuenta, hemos estado subiendo mucho de eso eh, ya he estado un poquito más eh, participativo en las redes sociales y por ahí nos andamos viendo voy a andar subiendo alguna que otra cosa en cada una de las redes para que si es que tienen la oportunidad las anden viendo, así es que Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir trabajando y de nuevo agradecerles este, este ratito que le robamos de su tiempo. Espero que descansen bien, que sueñen bien y ya saben, abracen su tulpa esta noche, abracen ahí a, a su peluche, a su tulpa e intenten dormir. En espera de que no estén en una esquinita. Algo esperando a que duerman. Mientras se quedan durmiendo. Y sienten que algo está ahí viéndolos fijamente. Ah, cierto. También tengo, tengo TikTok. No he subido mucho material últimamente. Pero tampoco es de baile. No hago lip syncs. No hago bailes. Son más cosas de dibujo. Pero también en TikTok aparece como Art. Eh... Tiene el ratito que no subo cosas. Yo creo que el ratito voy a subir alguna algún otro pendejado ya. Pero por ahí también si es que gustan seguirnos, ahí andamos. Así es que gracias de nuevo. Pasen bonita noche. Descansen. Descansen. Muchísimas gracias por las estrellas. Para toda la gentecita preciosa que nos anduvo dando estrellas. Liz Escobar, Zafira Eras, Kualan, Quillandros, David Islas, silva y Dalmita. Muchas gracias. Con ustedes estuvo... La tía Clau Sherry. Descansen besos en sus tatemas, los quiero mucho. Estos pinches gatos huevones y su servidor, Luis Daniel, o también conocido como Danjael Art. Pasen bonita noche, un besazo en sus tatemas también y... Descansen. Espero les haya gustado. Ahora sí. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Diles adiós. Adiós. <ríe> adiós. Eso que pueden escuchar muy tenuemente es el gordito. Roncando. Es Ezio roncando. Déjenles acerco el micrófono. dice si ya no dice si ya no quiere me estás quedando mal pinche gordito asqueroso este, pues al parecer el brillo de la pantalla lo, lo despertó lo despertó al güey estaba roncando así a madres ahora sí descansen pasen bonita noche y ahora sí adiós